Hola amigos, vamos a ver otra aplicación que sirve para dibujar en la pantalla. Esta además nos va a permitir escribir, hacer anotaciones y otras tareas adicionales. Hace unos días vimos otra similar, algo más sencilla pero muy práctica. Si la quieres ver en la descripción del vídeo tiene el enlace. Vamos con la de hoy, la puedes descargar desde esta web, dejar el enlace en la descripción del vídeo también. Tenemos que buscar para Windows el ejecutable, aquí está vamos a hacer un clic izquierdo son apenas 8 megas muy poquito vamos a hacer doble clic para empezar el proceso de instalación aceptar siguiente acepto siguiente siguiente siguiente siguiente, siguiente. vamos a crear un icono en el escritorio para tenerlo más accesible siguiente siguiente siguiente finalizamos se va a iniciar automáticamente ya que está activada la casilla y podemos poner un nombre para el proyecto le damos a ok bueno nada más arrancarlo pues eh, aquí lo tienen nos coloca una barra de herramienta en la parte derecha aquí elegimos el grosor podemos ya empezar a, a dibujar tenemos aquí varios colores podemos incluso escribir anotaciones perdón tenemos botón para retroceder para rehacer en fin todas las herramientas típicas que tiene este tipo de aplicaciones tienen un botón para hacer una captura de pantalla nos sale una ventana para elegir dónde la queremos guardar cuando tenemos la aplicación activa eh, no podemos interactuar, interactuar los elementos que tenemos en Windows. No podemos abrir carpetas, no podemos hacer nada porque lo que hace es solo dibujar. Tenemos que darle antes a la flechita si no queremos salir del programa del todo. Y así que ya podemos utilizar eh, cualquier cosa, el CRI y ese tipo de tareas. O también podemos salir del programa directamente que es aquí nada más, muchísimas gracias por la visita un saludo y que tengan un buen día chao chao